¡Hola amigas y amigos! Bienvenidos a Retro 21 Sixto TV El día de hoy quiero hacer un video especial para el señor Zeta Loco que me comentó en el video anterior <ríe> Sí señor, en el video anterior me comentó que la casa se parecía a la de el protagonista de GTA 3, el señor Cloud o Cloud eh, Speed. Speed. Cloud Speed del GTA 3. Y yo quería mostrarles que sí se parece un poco. La entrada es igual. Es parecida. La entrada. Y por aquí estaría lo que sería el garaje. Aquí. Este, de este lado. Sería el garaje. De. para los automóviles que se guardarían, allá no hay motos. En GTA 3 no hay motos y cronológicamente, cronológicamente este GTA está en el 2098. Eh, ¿Qué estoy diciendo? En el 1998. Uf, me fui lejísimo. Y el GTA 3 estaría en el 2001. 2001 gta-13 y este en el 1990 y no me acuerdo 8 <risa> aquí los vehículos se guardan de este lado aquí está el garaje porque esta es otra casa claro está. este es otro lugar en el mapa esta es otra casa mmm, eso quería decirle al amigo Zeta Loco Luis que me comentó en el en el video anterior y quería bueno hacer un videito para decir eso Bueno. Tampoco me crean al 100% porque eso es lo que yo inve he investigado y he visto que es así. Me voy a montar en mi moto y voy a ir. ¿A dónde creen que voy a ir? Pues, si encuentro los botones. Porque estoy todo enredado con los botones aquí del control, del joystick. Voy a ir a, si encuentro el camino, nada más y nada menos que la casa, la futura casa de Cloud Speed. Oh, Cloud Speed. No sé cómo se pronuncia. Le podemos le podemos decir el mudo porque el señor no habla en todo el juego, así que Vamos a ver si por aquí es. Yo me pierdo mucho en el mapa, aunque lo he jugado mil veces, me pierdo mucho en el mapa, quiero decirles vamos a ver por aquí es yo sé que yo me guío por los puentes por los por los puentes no por los por las vías del tren del tren este que va por arriba por aquí es exacto por aquí lo he conseguido fácil de esta vez a, a veces paso rato dando vueltas paso rato dando vueltas pero aquí lo he conseguido y aquí miren la entrada bueno, no, no es igual. Allá es bajando, aquí es subiendo. Sí, pero confunde. Allá es bajando y aquí es subiendo. Mira. Y aquí está lo que será la casa del señor Cloud Speed. Cloud Speed en GTA 3. Si me quieren dejar ahí la pronunciación exacta del nombre en los comentarios, sería maravilloso. Porque no sé en realidad cómo se pronuncia cloud speed o cloud o de alguna otra manera vean que aquí el garaje está de este lado y la puerta donde se guarda está de este otro lado y por aquí hay una escalera que nunca entendí para qué está ¿saben? nunca entendí bueno, desde ahí no se ve Ya va, a, a ver si por siempre. oye, no me, ha, no me había dado cuenta el color de la moto Sánchez es Fusia Ahí está la escalera ahí se, Bueno, ahí se vio la escalera Bueno Voy a ver si hago la primera misión Aunque yo creo que la primera misión era la primera misión Cuando comienzas el juego Pero son misiones muy tontas Así que no sé si catalogarla como misión Voy entonces a lo que será la segunda misión Creo tengo que guiarme hasta donde está la B de Vincencio, Vincencio es mi jefe ahorita, ah, ahorita, luego tal vez yo sea su jefe, no sé, no, no recuerdo, no recuerdo qué puesto tiene Vincencio luego, o si lo matan, o qué pasa. Vamos allá, vamos a ver qué misión nos da Vincencio. Creo que también es una misión fácil, ya yo jugué algunas misiones aquí, pero no recuerdo bien. Creo que también es una misión tipo GTA... GTA siempre anda a buscar a tal persona, a tal lugar... Anda a buscar a tal persona, a tal lugar... Generalmente una chica... Y... Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué nos dice... Bueno, el señor Z Loco... El señor Luis que me comentó por ahí... Ah, también tengo que decir que este personaje... Tony Cipriani... Antonio Cipriani... Según recuerdo que se llama... Es uno de los jefes. <risa> ok, ahí me dieron la misión. Ahí pudimos, pudimos leer. Bueno, este señor eh, Antonio Cipriani, creo que se llama. Creo. <risa> <risa> creo. Espero que no meter la pata ahí. Eh, es uno de los jefes en GTA 3 del señor Speed. El señor Cloud Speed. Eh, ya recuerden que esto es 1998. No. Sí, este es 1998. Y Cloud está en el 2001. Este señor ha ascendido de posición en la familia. La familia. Y cloud está comenzando. En esta ocasión, en la Liberty City Historias, está Tony comenzando su aventura, su, su pasada. Pero a esta próxima misión iremos en el próximo video.